amigos qué tal muy buenos días eh, bienvenidos una vez más a este su canal de servicio técnico en cctv bien en esta ocasión vamos a ver el día de hoy cómo eh, echar a andar lo que es eh, un tic bueno en este caso vamos a ver cómo hacer eh, pues un hotspot cómo programar lo que es un eh, bridge y cómo activar los, los scripts esto es para generar fichas la venta de fichas por tiempos pausados corridos y cómo crear usuarios vale el día de hoy pues vamos a ver este eh, HAT, hat mini microtic modelo rb 9312 nd aquí tenemos el microdick mini o nano como pueden observar aquí está, son de tres puertos tiene lo que es una entrada eh, internet y dos salidas LAN vale eh, también tiene lo que es para conectarse con su alimentación mini USB este eh, Router Board, así como lo vemos, emite una señal de Wi-Fi, ¿vale? Pero en este caso no vamos a meternos en esa configuración. Simplemente vamos a ver cómo configurarlo, eh, lo que es desde cero, cómo eh, resetearlo y pues activar lo que son eh, los puertos 1 y 2, ¿vale? Entonces, continuamos. Bien, perfecto, aquí ya tenemos lo que, es, lo que son eh, dos cables. Tengo dos cables. Y me llega el cable de Internet. Y primero que nada, pues vamos a conectar lo que es eh, a la fuente eléctrica o la energía eléctrica nuestro MikroTik. Bien, ahí lo tenemos. Posterior a esto, vamos a conectarle el cable que viene de nuestro Internet a la entrada 1, que es la entrada Ethernet. Lógicamente, ahí lo tenemos. Seguida de esto, pues vamos a conectar un siguiente cable. Conectamos lo que es a la entrada 2 de nuestro microtic. Y nuestro siguiente cable vamos a conectarlo a nuestra PC o nuestra laptop vale perfecto ahí está cable internet cable de la pc y nos sobra una salida vale entonces vamos a proceder a ingresar a nuestra computadora en este caso eh, tenemos que descargar lo que es el winbox eh, para nuestro eh, nuestra laptop en este caso mi sistema vamos a ver ustedes deben de, de ver qué sistema eh, tienen en su computadora yendo hacia mi equipo propiedades y en la parte de tipo de sistema les va a aparecer el de 32 o de 64 bits vale en este caso nosotros tenemos el de 64 y bueno vamos a continuar Bien, eh, para descargar el Winbox tenemos que ir a lo que es una página de internet y e buscar o escribir Winbox, Winbox y nos va a aparecer eh, varias opciones. Vamos a entrar a la primera que dice MicroTik Router y Wireless. Y en esta parte pues va, nos va a aparecer eh, la parte de Winbox. Vamos a descargar lo que es el de 32 o de 64 bits, según el sistema operativo que tengan. Bien, vamos a cerrar esto. Una vez que lo tengan aquí, en pantalla vamos a ejecutarlo. Bien, como les había comentado, eh, tuvimos un problema por ahí con la cámara de grabación. Bien, estábamos en... Eh, con el programa o el software que vamos a utilizar, o el Winbox que vamos a utilizar para poder entrar a lo que es el, el Mikrotik, Mini tip Hub Mini, eh, repito, RB9312ND. Eh, bien, perfecto. Una vez que ya tengamos eh, instalado lo que es el Winbox, vamos a ejecutarlo. Y, eh, bueno, eh, una vez reseteado, vamos a hacer el proceso de reseteo. Vamos a entrar... Eh, por medio de la Mac. Una vez que abramos el Winbox, nos va a aparecer aquí el, el Mac de nuestro MicroTIC. Vamos a seleccionar y vamos a irnos a donde dice conectar. Y perfecto, ya estamos aquí conectados. <coughs> eh, yo recomiendo que se resete nuevamente de fábrica. Vamos a irnos a la pestaña de eh, System. Y después de System nos vamos en Reset Configuration. Y aquí vamos a darle un eh, Reset, eh, pues desde cero, ¿no? Que no tenga el respaldo por default y que no tenga que no sea un Bacut, ¿no? Bien, vamos a darle en Reset. Y le damos en Yes. Y vamos a presentar un pequeño desconexión. Se va a eh, desconectar nuestro Winbox. Y bueno, vamos a esperar que lo haga. Y vamos a a continuar perfecto, aquí ya eh, se está reiniciando se hizo un, nuevamente un reset vamos a esperar que conecte nuevamente perfecto bien eh, pues ya estamos aquí prácticamente dentro de nuestro Winbox eh, y dentro de nuestro eh, mini hub Mini Hub ¿no? de MikroTik. Bien, eh, como primer paso vamos a identificar los interfaces que vamos a utilizar. En este caso vamos a identificar lo que es eh, Ethernet 1 como la eh, entrada, ¿no? Entrada a internet. Entonces vamos a decirle que sea la WAM. Y en comentarios vamos a ponerle eh, entrada a internet. Ok. Le damos a aplicar. Y lo que es eh, Ether 2, vamos a ponerle LAN 1. ¿Vale? LAN 1. Y le ponemos el comentario salida. Salida Ethernet. ok, damos ok, aplicar y ok, lo mismo hacemos con el Ether3, le vamos a poner LAN2 y le ponemos también comentario, salida internet, este comentario es opcional, ustedes no eh, pueden ponerlo, es opcional, solamente eh, aplican ahora sí que el nombre, de la salida, y bueno, eso es todo, aquí como podemos identificar, identificar, perdón, tenemos lo que es la LAN1, LAN2, y la WAN, ¿vale? la tenemos identificado, no es necesario, como les digo, no es necesario eh, identificarlo, ponerle o cambiarle nombre, ya es opcional, pero yo en este caso, la estoy nombrando así, para identificarlo, ¿vale? entonces ya es cuestión que se organice, perfecto, vamos a cerrar aquí, Bien, ahora vamos a irnos eh, en la pestaña de Bridge y vamos a crear lo que es eh, un Bridge. Le damos aquí en, nuevamente, vamos a dar en la pestaña de Bridge, fíjense bien, Bridge. Y en la pestaña de más, estando la pestaña de Bridge, vamos a darle en más. Y aquí vamos a ponerle un nombre o la pueden dejar como tal, que diga bridge1 y bueno simplemente eh, le dan a aplicar y ok con esto ya tenemos eh, creado un bridge para eh, nuestros puertos en este caso todavía no agrego los puertos, vamos a agregar el puerto 1 y 2 bien, nuevamente vamos a dar aquí en puertos, una vez que ya Hayamos creado esto, el bridge. Vamos a agregar los puertos. Le damos aquí en la pestaña de puertos. Y le damos en el signo más. Y la interfaz que vamos a utilizar, pues es la LAN 1. Le damos a aplicar. Vamos a presentar un pequeño desconexión. Perfecto. Vamos a ver a esperar que se conecte eso porque estamos conectados al a puerto 1, eh, ¿vale? Bien, perfecto. Ya estamos nuevamente conectados. Ya está agregado el, el, el puerto 1, que es la LAN 1. Vamos a agregar la segunda. Vamos a agregar lo que es el LAN 2. Vamos a aplicar y OK. Con esto que ya tenemos aquí, pues ya tenemos un bridge agregado con dos puertos, el 1 y el 2. ¿Vale? Perfecto. Vamos a cerrar esto. Seguida de esto, pues vamos a ir a la pestaña de IP. En la pestaña de IP nos vamos a ir donde dice Adrix. Perfecto. Aquí en address leads o lista de direcciones, eh, vamos a agregar lo que es eh, la dirección IP. En este caso vamos a utilizar en el bridge que hicimos para que nos dé salida a internet. En este caso voy a agregar una dirección IP. 192.168.1. Punto 1 y le ponemos diagonal 24 para que nos dé los 254 direcciones IP. Ahora, esta dirección IP que estamos agregando, quiero que nos dé direcciones IP en el puerto 1 y 2, que en este caso está en el bridge 1, que es la que ahorita eh, agregamos, ¿vale? No le podemos agregar lo que es, es LAN1 LAN2 porque ya están en modo Bridge. Entonces, por lo tanto, decirle que esta dirección IP que estoy poniendo, pues nos dé por medio del DHCP los, los 254 direcciones. Entonces, por lo tanto, selecciono el Bridge. Le damos a aplicar y le doy OK. Aquí, como ven, pues ya nos dice... Que va ahora sí que a darnos desde la dirección IP 192.168.1.0 a la 2.54. Perfecto. Ya tenemos identificado las direcciones IP. Nos vamos nuevamente a IP. Y vamos a irnos a la pestaña DHCP cliente. Bien. En esta parte vamos a decirle que cualquier eh, conexión a internet, cualquier servicio de internet, ya sea Telmex, Easy, eh, Starlink, Cablecom, TotalPlay, bueno, etc. ¿no? Vamos a decirle que por el puerto eh, WAM, o sea, por el puerto WAM, la entrada 1 a internet, nos dé esa eh, opción que cuando conectemos cualquier servicio nos detecte en una dirección IP y nos dé el servicio de Internet. Es lo único que eh, hacemos con esto en la pestaña de DHCP cliente. Entonces seleccionamos el puerto WAM, que es nuestro primer puerto para la entrada a Internet, y bueno, le damos a aplicar. Aquí, como podemos observar, ya nos está apareciendo y nos está indicando que estamos ya conectado con una dirección IP del servicio de Internet que estamos, lógicamente, conectado a, por cable. Que es, en este caso es la 192.168.0.229 diagonal 24, ¿no? Y bueno, aquí aparece eh, que se va a aspirar ¿no? a 24 horas. ¿no? Y de ahí renuevamente la dirección IP. Perfecto. Vamos a cerrar esto. Ya tenemos activado lo que es nuestro DHCP cliente. Ahora vamos a irnos a lo que es la pestaña de Firewall. O a la pestaña de NAT. Vamos a darle en firewall. Y vamos a irnos en la parte de NAT. Aquí está la parte NAT. Vamos a darle en el signo más. Esto lo que estamos haciendo es para que nos dé acceso a internet. Para que ya tengamos internet en nuestro, eh, los, nuestros puertos 1 y 2. Vamos a agrandar tantito esto. Ok. En la pestaña general vamos a dejarle así como está. En Chain vamos a ponerle, vamos a dejarle tal cual, ¿no? Y después nos vamos a ir donde dice Out interface ¿Vale? Vamos a seleccionar. Y vamos a buscar en la WAM, perdón, en la WAM. Que este servicio nos los active para entrada a Internet y nos dé acceso o salida a Internet en la entrada WAM, o la interfaz WAM, ¿vale? Es la primera entrada que activamos para que el servicio de Internet nos dé un, una dirección IP, ¿no? Bien, una vez que ya tengamos seleccionado el la interfaz One, vamos a irnos a la pestaña de acción, y en acción vamos a poner la opción de Mascarade. Seleccionamos, le damos Aplicar, y damos OK. Con esto ya le estamos dando paso para que nuestro mini-hub ya nos dé acceso a Internet. ¿Vale? Pero también nos hace un paso más. Entonces, cerramos esta pestaña. Vamos nuevamente a IP. Y después vamos a irnos a la pestaña de DHCP Server. ¿Vale? Bien, le damos en DHCP Server. Y aquí... Eh, no vamos a seleccionar el signo de más, simplemente vamos a irnos a donde dice DHCP Setup, le damos y aquí vamos a seleccionar lo que es el Bridge 1, es donde creamos los puertos 1 y 2 para que ya nos dé el servicio. Entonces le damos siguiente aquí como podemos ver pues ya nos está apareciendo la dirección ip que nos va a proporcionar proporcionar perdón el microtic le damos siguiente aquí está el gateway que nosotros pusimos que terminación 1.1 le damos siguiente y aquí nuevamente nos aparece de qué rango a qué rango vamos a tener las direcciones ip a partir de la 192.168.1.2 a la 192.168.1.254, ¿vale? Bien, le damos en Next, y bueno, pues aquí ya nos está diciendo que el DNS server que estamos utilizando, pues la red de internet que nos está proporcionando esta, que es la Gateway, terminación 0.1. Esa es la red que estamos nosotros conectados eh, del servicio de Internet. ¿vale? En dado caso que sea otro servicio, esto cambiaría automáticamente por otras direcciones, ya sea TotalPlay, Con, Starlink, Usenet, bueno, etc. Le damos en Siguiente. Aquí le damos en Siguiente. Y como pueden observar, aquí ya está creado completamente nuestro DHCP eh, server. ¿Vale? Perfecto. Ya con esto, eh, pues ya debemos de tener eh, salida a Internet. Si se fijan en esta parte, en la parte de abajo, ahorita no aparecía eh, con acceso a Internet. Tenía un signo de... Un Triangulito, no un signo eh, de admiración o un signo así de, de advertencia que no eh, pues tenía internet. Vale, entonces ya con esto. Si nosotros vamos a una página de Google y hacemos un text, vamos a hacer un text para que ustedes vean que sí ya tenemos internet. Ahí está. Muy bien, tenemos 90 megabytes bueno el servicio es de 95 pero nos está apareciendo 91 ¿vale? como les comentaba ya podemos navegar ya con esto la configuración inicial pues ya quedó ¿no? ya está prácticamente pues lista para poder utilizar el microtic. yo en este caso pues no tengo conectado la lab por medio del Wi-Fi. aquí está desactivado, simplemente conexiones por medio de cable, perfecto, bien, aquí el SpeedTex, pues me está marcando lo mismo, 91, 92, 93, 91, 92, 93, 93.34, perfecto, con esto, pues ya, eh, mis queridos amigos, pues ya tenemos prácticamente la primera parte configurado, vale, ya tenemos configurada la primera parte. Vamos a irnos a lo que es, vamos a activar el hotspot para que ustedes vean cómo es que se echa ya a funcionar un sistema de eh, hotspot por medio del MikroTik, como ya nosotros tenemos aquí listo, vamos a cerrar esto para que ustedes vean que en nuestro eh, WinBox vamos a abrir nuestro Winbox, eh, ya nos aparece la dirección IP que nosotros asignamos hace rato con terminación 1.1, ¿vale? Ya a partir de aquí, pues ya nuestro eh, MicroTik Mini, pues ya está funcionando, ya tiene salida a Internet, ¿vale? Nos conectamos nuevamente, y ahora vamos a irnos a activar lo que es el hotspot, ¿vale? Nuevamente vamos a irnos a IP y nos vamos a ir a la pestaña de Hotspot. Y en Hotspot vamos a activar nuestro, lógicamente, nuestro Hotspot para que ya eh, pues empiece a funcionar como para el servicio de venta de ficha, o para los vouchers. Le damos clic en eh, Hotspot Setup y aquí nos indica en dónde queremos eh, el interfaz del Hotspot, dónde, de, en qué interfaz queremos que funcione. En este caso, pues vamos a echarlo a andar en la interfaz LAN 1 y 2, por lo tanto está en el Bridge 1. Sale entonces seleccionamos los dos puertos ya creados con el bridge 1 y le damos en next. Perfecto. Aquí pues ya nos aparece la dirección IP, máscara de network, le damos en siguiente. Nos vuelve a, a decir que pues va a eh, manejar estas direcciones hasta la 254. Le damos en siguiente. Aquí no le ponemos nada. Le damos en siguiente. Eh, aquí tampoco. No le ponemos nada. Y aquí en DNS server vamos a poner lo que es las direcciones, los DNS de Google. ¿Vale? Vamos a poner los DNS de Google. Bien. Le damos en siguiente. Y aquí... Es donde nos va a pedir el nombre de nuestra red o nuestra página, eh, como queremos que, que aparezca, ¿no? Cuando nos conectemos por primera vez con una ficha o entremos a alguna configuración. Y pues simplemente con solo escribir el nombre, pues va a aparecer eh, la página de inicio, ¿no? Donde nos va a pedir el nombre de usuario y contraseña. Vale, vamos a escribir aquí como tal. No vamos a ponerle www.serviciotécnico.com.mx. Simplemente vamos a ponerle servicio. Así vamos a ponerlo: servicio técnico. Servicio técnico. O ustedes pueden ponerle ventas de ficha. Pueden ponerle. Fichas, eh, ya sea fichas guión, servicio, servicio, guión técnico.com. Podemos ponerle así: o simplemente fichas o venta de fichas.com. Y bueno, según el negocio que ustedes quieren. Eh, ponerle o nombre que, le, que la quieran poner pues pueden escribirla ahí eh, nosotros vamos a ponerle como servicio técnico vamos a ponerle así servicio técnico todo pegadito no servicio técnico.com puede ser punto mx puede ser punto mx .com. Bueno, las palabras aquí, pues ya ustedes pueden agregarlo. ¿vale? Vamos a poner el servicio técnico.com. Bien, vamos a next. Y aquí nos va a pedir que pongamos el nombre de usuario y contraseña para entrar a administrar el, el hotspot. En este caso yo voy a ponerle nuestra contraseña que a que usamos para cualquier tutorial. Bien, vamos a ponerle esto, vamos a darle en Next. Y ya aquí, pues ya prácticamente nos está diciendo que ya nuestro hotspot, aquí está, en el pool de HCP 0, es donde va a empezar a funcionar. Y podemos utilizar o conectarnos con dos, con dos, este, Dos veces, ¿no? Aquí nos dice dos, dos direcciones. Perfecto. Eh, ya tenemos creado nuestro hotspot. Ahora, eh, en la pestaña de perfiles, server, perfiles, ya aparece lo que es nuestro hotspot. ¿Vale? ¿Vale? En usuarios todavía no tenemos nada. Bueno, tenemos el default. Nosotros podemos crear uno. Vamos a crear uno. Vamos a poner en nuestro hotspot 1. Vamos a ponerle aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Como nombre y como contraseña 2, 4, 5. Bien. Ok. No tenemos creado ningún perfil todavía para conectarnos. Eh, bueno, aquí también podemos eh, darle un, un límite de tiempo, pero bueno, eso lo vamos a ver poco a poco. Bien, voy a crear lo que es un usuario y contraseña. Me voy a dar a aplicar y ya tenemos lo que es creado un usuario. ¿Vale? Ahora vamos a crear un perfil. Vamos a crear un perfil de tiempo pausado, ¿vale? En la pestaña de User Profile o perfiles, Profiles dice aquí, Profile, vamos a irnos a la al signo de más y en esta parte vamos a escribirle el nombre del perfil que nosotros queremos eh, llamar. En este caso voy a crear un perfil de 10 minutos Ahí está, el perfil de 10 minutos. Y voy a seleccionar lo que es el pool que vamos a estar utilizando. En este caso, creamos el, el pool 0. ¿Vale? En caso que creen eh, diferentes eh, hotspots, pues aquí va a aparecer los, los pools, ¿no? ¿Vale? Eh, bien. Seleccionamos el pool del hotspot y eh, en la parte de abajo, donde dice Rata Limited o Rate Limit RXTX, vamos a poner lo que es eh, 3M, o sea 3 megas diagonal 3M. Con esto le estamos dando el perfil de 10 minutos. Una capacidad de 3 megas de eh, bajadas y 3 de subida. Bien, pues nada más. Esto, así como tal, vamos a eh, darle a aplicar. Y con esto ya tenemos creado un perfil de 10 minutos. Con 3 de subida y 3 de bajada. ¿Vale? Eh, aquí son para los script que nosotros queramos que funcione con este perfil bien voy a crear dos perfiles más voy a crear nuevamente vamos a darle aquí voy a ponerle un nombre de 30 minutos ahí está selecciono el pool. y nuevamente en rat, rate limit Voy a poner 5, 5 megas, diagonal, 5 megas. Perfecto. Le doy a aplicar. Eh, le doy OK. Esto puedo hacerlo más práctico. Como dándole en copy y se me despliega otra ventana que es donde yo puedo crear... Los perfiles más rápido. en este caso voy a poner una hora. Una hora. Ya está seleccionado el pool. Voy a crear lo que es de 10 megas. Ahí está. Le doy en aplicar. Nuevamente doy copiar. Voy a crear otro perfil. De 5 minutos. 5 minutos. A esto le voy a dar 15 megas. 15 megas. Y bueno, le damos en aplicar a todos. Aplicar, OK. OK. Con esto ya tengo creado lo que son los perfiles de una hora, cinco minutos, diez minutos, 30 minutos. Que quede claro que esto esos perfiles que estoy haciendo son de tiempo pausado. ¿Vale? Ahora voy a hacer perfiles de tiempo corrido. Ahora, en el caso de los tiempos corridos, el usuario, una vez que se conecte, pues va a empezar a correr el tiempo en el minuto 1 eh, y eh, pues seguida de su tiempo, en este caso, sería de una hora, pues va a eh, terminar los, los minutos, los diez, lo, lo de una hora vaya. En este caso, si el usuario se, se desconecta y se vuelve a conectar, pues el tiempo va a seguir, ¿vale? No va, no va a detenerse. Y completando la hora, pues el usuario ya no, ya no va a tener conexión, lógicamente. Entonces... Vamos a crear entonces los perfiles de tiempo corrido. Ok, aquí voy a poner nuevamente una hora, pero a este le voy a poner co corrido Corrido para identificarlo. Corrido, selecciono el pool, pongo los megas que vaya a utilizar este usuario. Y en la pestaña de Keep Light Time Up. ¿Vale? Aquí vamos a poner... Vamos a borrar este 2 y vamos a poner lo que es una hora. En este caso, necesitamos que termine nuestro perfil dentro de una hora. Y se refresque con con 30 segundos, perdón, con 30 segundos, haga un autorrefresqueo, y eh, supervise que este tiempo se acabe dentro de una hora, ¿vale? Entonces le damos aplicar, le damos copiar para crear otro, que esta sería de eh, un minuto, un minuto corrido, Ahí está. Le damos 15 megas. Esto ustedes los pueden poner. Pueden utilizar los megas que... que, des, que deseen darle al, al usuario. Ok, esto entonces vamos a ponerle que sea de un minuto. Dijimos que esto es hora, minutos y segundos. Entonces, vamos a poner un minuto. ¿Vale? Bien. Le damos aplicar. Le damos copiar. Vamos a armar la de... 5 eh, minutos Corridos Ok, aquí le damos 5 Ahí está, igual le dejamos en 15 megas Le damos aplicar, le damos copiar Vamos a hacer una de 10 minutos Ahí está, le damos aquí 10 Ok, le dejamos igual los 15 megas Aplicar y armamos el último Que es de 30 minutos Ahí está, 30 minutos Y aquí le damos 30 minutos Si se fijan en, en el perfil de eh, tiempo causado No le pusimos eh, el tiempo ¿Vale? El tiempo pausado, llega un tiempo, se pausa Y una vez que se vuelve a conectar este, vuelve a empezar otra vez eh, Bueno, voy a continuar, ¿no? Eh, dos minutos En este caso, pues es tiempo corrido, estamos dando un límite Para que se caduque, ¿vale? Le vamos a aplicar OK Le damos OK en todos Y ya aquí tenemos creado nuestros perfiles eh, De tiempo pausado Y de tiempo corrido Perfecto Muy bien eh, en este caso, en el, la pestaña de Hobbs, nosotros ya estamos conectados. Eh, aquí aparece una dirección IP que estamos conectados, pero no tenemos acceso a internet. Si sí, ahorita nos vamos a la pestaña de, de Google y tratamos de conectarnos, nos vamos a conectar. Vale. Entonces vamos a cerrar esto, vamos a irnos a la pestaña de Google, a una página, vamos a intentar entrar, vamos a hacer un text a ver si nos permite. Bien, como ustedes pudieron observar no tenemos acceso a internet porque ya tenemos activado nuestro hotspot. Una vez que ya tengamos activado nuestro hotspot, pues ya necesitamos lo que es un nombre de usuario, necesitamos una contraseña para poder entrar. Por lo tanto, vamos a irnos a la página que les indiqué hace rato. Vamos a darle que es servicio, servicio técnico punto com, servicio técnico punto com. Y pues aquí nos está pidiendo lo que es el nombre de usuario y contraseña. Esto es la página por default que trae nuestro microtic, nuestro hotspot por default. Bien, vamos a, a teclear nuestro usuario que creamos hace rato que era 12345. 12345. Bien. Eh, le damos aquí en OK. Y ya con esto tenemos acceso a internet. ¿Vale? Vamos a irnos a la pestaña de spitex Vamos a cargar. Y vamos a ver que ya con esto ya tenemos salida a internet. Si nosotros hacemos el text. Nos va a dar una velocidad de noventa y tantos. Porque todavía a este usuario que nosotros creamos no tiene asignado un perfil. ¿Vale? Por lo tanto, pues, va, va, va a marcar los, los la, la velocidad exacta, ¿no? La velocidad, la capacidad que tengamos disponible. bien ahí nos marcó 86. Perfecto. Ahora vamos a ir a nuestro hotspot nuevamente. Y vamos a intentar crear un usuario. Aquí está. Un usuario con un perfil. Vamos a irnos a lo que es eh, aquí en user o usuarios. Eh, vamos a darle aquí un signo de más, servidor, hotspot1. Y vamos a ponerle aquí lo que es eh, otro nombre. En este caso voy a poner O'Neill y contraseña oniel Y aquí en la parte de perfiles, Vamos a seleccionar uno de los que ya eh, hemos utilizado. Vamos a crear el de... El de 10... No. El de un minuto. Un minuto corrido. ¿Vale? Aquí está. Le damos en aplicar. Y OK. Vamos a crear otro. hotspot user, vamos a poner oniel1 contraseña oniel1 y ahora vamos a eh, escoger el de no, vamos a la de 5 minutos, esto es tiempo pausado vale, damos a aplicar ya tenemos ahí dos usuarios creados uno de un minuto corrido y uno de 5 minutos pausados Perfecto. Bien, ahora vamos a desconectarnos. Vamos a cerrar esto tantito. Vamos a desconectarnos. Vamos a desconectarnos. Ok. Vamos a ver aquí, refrescar. Bien, vamos a eliminar. Antes de esto vamos a eliminar lo que es el usuario que ya teníamos creado para que así no eh, pues estemos conectados, ¿no? vamos a eliminar esto, el usuario que ya teníamos, bien voy a intentar abrir, a refrescar vamos a ver ahí está, vamos a ver perfecto bien ahora vamos a ingresar lo que es nuestro eh, usuario que creamos con el plan de tiempo corrido, que es Oniel. Perfecto, ya estamos conectados. Vamos a ir a Spitex. Vamos a hacer una prueba. Vamos a ver con cuántos mega nos va a marcar. Vamos a ver. Perfecto. Nos está marcando 13 de bajada. Creo que el perfil es de 15, ¿no? Vamos a ver. Ok. Nos marca 14.6 y de subida igual, ¿no? 14. Como podemos ver aquí ya la velocidad que le asignamos a ese usuario, pues nos está indicando eh, pues la que nosotros pusimos, ¿no? Si nosotros vamos al perfil de ese usuario, vamos a Hotspot, al perfil de ese usuario de tiempo este, corrido, vamos a ver el perfil que nosotros agarramos, ¿dónde está el perfil de un minuto? A ver, un minuto, aquí está, miren de un minuto corrido nos está marcando 15. Vale. 15. Y el de ahorita que vamos a conectar no es de eh, igual de 15. Vamos a aprovechar a hacer uno de 30 para que ustedes vean. Vamos a crear uno de 30. ONI el 2. O el 2. Perfil de 30. El de un minuto. Este es de 30, 30 megas. Ok, le damos a aplicar. Bien, eh, antes de continuar vamos a comentarles que todavía no insertamos los scripts. Los scripts necesarios que nos puede eh, pues eliminar al usuario que ya... Eh, culminó con sus minutos, en este caso todavía no insertamos los scripts, por lo siguiente pues vamos a seguir conectado, lógicamente eh... bien aquí está este es el usuario que nosotros utilizamos para conectarnos y nos dice que, bueno, lleva aquí ya cuatro minutos, ¿no? Cuatro minutos que eh, estamos conectados. Eh, yo creo que en otro video vamos a ver eh, esta opción de que de insertar los scripts para que al momento de que termine el tiempo de un minuto, nuestro usuario se desconecte, ¿no? De la red. Bien, en este caso estamos viendo simplemente los usuarios con eh, la capacidad de megas ¿no? que les será asignado. Bien, vamos a irnos, vamos a eliminar lo que es O'Neill. ¿Vale? Y vamos a conectarnos con O'Neill 2, de 30, 30 megas, para que ustedes vean. Bien, vamos a irnos, vamos a ver si tenemos... A ver, si tenemos... vamos a ver, vamos a refrescar, perfecto, ahora vamos a entrar con Oniel 2, Oniel 2, Oniel 2, perfecto, vamos a dar ok, ya estamos conectados, vamos a ir a hacer la prueba, la de 30 megas, esperemos que nos dé los 30, ahí está, perfecto, está funcionando hasta el momento, Vamos a darle aquí con Spitex. Y bueno, también nos está dando los 30. Está marcando 28, 29. Un pin de 5, 5 milisegundos. 29.09. De bajada y de subida. Yo creo que también nos va a dar. Si no los da a los 30, pues va a acercarse a lo más lo más cerca, ¿no? Porque tenemos, no, no, no tenemos como tal los 95 de bajada y 95 de subida. No es asimétrico nuestra velocidad. La velocidad de subida de nosotros es de 30 a 35 a veces. Y de bajada es 95, ¿vale? Por lo tanto, pues bueno, aquí es un aproximado que se acerca al, al resultado. Bien. Pues ya ustedes vieron eh, la prueba de velocidad asignado eh, a cada usuario que nosotros creamos. Y bueno, está dando resultados, ¿no? Hasta el momento. Y si vamos nuevamente aquí donde dice HOPS o Active. Y nos dice, pues aquí nos aparece que estamos conectados a lo que es con el usuario Oniel on 2. Y bueno, aparece aquí la velocidad que está utilizando en este momento, ahí está y bueno, bien amigos hasta aquí eh, nuestro video de cómo eh, programar nuestro microTik para que tenga acceso a internet y cómo eh, activar lo que es el hotspot y crear nuestros perfiles de o planes de tiempos corridos y tiempos pausados. Y también vimos cómo crear usuarios asignados a los perfiles. ¿Vale? Eh, en el otro video que vamos a ver más adelante, pues vamos a ver eh, cómo insertar o cambiar lo que es eh, nuestra página, nuestra página de inicio, ¿vale? nuestra página de inicio para que sea un, eh, un portal cautivo donde aparezca nuestro logo, nuestro inicio de sesión. Y bueno, ¿vale? Entonces, en el próximo video vamos a ver eso, cómo crear o cambiar nuestro portal. Y también vamos a ver cómo insertar los scripts para que los tiempos corridos o pausados o los usuarios que se conecten, pues, se eh, desconecten de, de la red, ¿no? Vale, entonces, mis queridos amigos, hasta aquí el video. Nos vemos hasta la próxima. Chao.